Nadie creería si de pronto surge la noticia de que las rocas también serían seres vivientes. Pero hay un tipo de estas que nos harían pensar que en verdad tienen vida. Quédate a conocer el misterio de las trovans rumanas. Seguro que nunca habías escuchado de las Trovants, las rocas con vida, o eso es lo que parece. Son extraordinarias rocas que crecen, se mueven y pareciera que respiran. Se encuentran en un pequeño pueblo llamado Costesti, en la región de Balsea, en Rumania. Algunas de estas piedras alcanzan alturas de hasta 10 metros y fueron denominadas por los pobladores como Trovans, que en romano significa piedras que crecen. Estas rocas se caracterizan por tener formas esféricas, cilíndricas o nodulares, y sus superficies suelen estar lisas y sin bordes. También modifican sus formas e incrementan su tamaño después de fuertes lluvias. Varios geólogos creen que estas piedras se formaron por la unión de millones de granos de arena esparcidos por el suelo. Otros estudiosos afirman que su crecimiento se debe a una reacción química entre las capas de depósitos internos, los cuales contienen sustancias conocidas como arenisca y carbonatos minerales, en especial calcio, los cuales llegan a través del agua que trae la lluvia. De acuerdo con las investigaciones científicas, la creación de las rocas comenzó por una composición extraña, pues al poseer un núcleo de piedra extremadamente dura, rodeada por una acumulación de arena, se fue sedimentando a lo largo de los siglos. Se cree que estas rocas comenzaron a formarse hace 6 millones de años. Muchísimo más tiempo que la localización de los primeros restos humanos. Un dato interesante y curioso es que cuando estas rocas se cortan, presentan anillos esféricos, muy similares a los que tienen los troncos de los árboles, como si crecieran año con año de forma regular. Pero, pese a todos los datos recabados, la ciencia aún no logra encontrar una explicación clara ¿De por qué presentan estas características en su interior? Otra de las interrogantes que la ciencia no ha logrado resolver con exactitud es por qué estas magníficas piedras se mueven, ya que algunas cambian de lugar o de ángulo. Se dice que a veces el crecimiento de la superficie se realiza de manera dispareja y la piedra se correría de lugar por la fuerza gravitatoria. También se especula que pueden trasladarse en promedio 2.5 milímetros cada dos semanas. Esto debido a que, de un lado, aumenta su masa, lo cual generaría que la piedra se incline hacia adelante y, al parecer, tardan mil años en crecer entre 4 y 5 centímetros. Parte de la comunidad considera que podría ser un producto de antiguos terremotos, pero para otras personas estas rocas raras tienen un origen extraterrestre, afirmando que llegaron al mundo mediante una lluvia de meteoritos, situación que explicaría sus características extraordinarias. Una de las historias más populares de la creación de estas piedras narra que hace 6 millones de años existió un delta, que es un accidente geográfico formado en la desembocadura de un río, por precipitaciones que ahí se depositan. Este delta contenía sedimentos tales como areniscas, limolitas, acumulados y transportados por todo el continente por un río prehistórico. Posteriormente, varias sustancias minerales se disolvieron en soluciones que circularon por esta cuenca de grava y arena, causando que estos minerales actuaron como un cemento y unieran varias partículas, razón por la que se sospecha que hoy en día existen tromants con diferentes composiciones. Algunos están hechos de piedra arenisca y otros de grava. Incluso hace algunos años los habitantes del lugar creían que estas rocas no tenían nada de especial pues decían que eran perfectamente normales y que debería haber más en otros lugares del mundo, por lo que las usaban para construcción de casas y obras, como puentes y carreteras. Pero hasta el momento no se tiene registro de otro sitio con tantas piedras como estas. Actualmente la región donde crecen estas rocas se convirtió en el Museo Romano de la Reserva Natural Trovan, el Museul Trovantilator un museo a cielo abierto, inaugurado en el año 2004 y que se reconoció por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Existen informes que testifican que más piedras vivas se encuentran en otras regiones del mundo, en países como Rusia y la República Checa. Sin embargo, su concentración es mucho más grande en Rumania, razón por lo que muchos turistas acuden al lugar con la finalidad de mirar aquellas piedras espectaculares que se reproducen Crecen y parece que respiran.